Estamos acá afectados de una rotura, un poco de cuidado, pero tendremos que someternos a la disciplina que el médico nos recomiende para buscar la, la recuperación como necesitamos. ¿Cómo ocurrió todo, chile Ocurrió producto eh, especulo, ¿verdad? De una actitud de imprudencia del conductor del vehículo Isuso, que fue a quien definitivamente eh, impacté porque él se introdujo en el carril donde yo iba. Y ese es el resultado de, de todo lo que está ocurriendo en la República Dominicana en materia de falta de cultura para observar desde la prudencia y la mesura, las normas eh, y los principios de cómo es que se tiene que conducir un vehículo de motor, de cómo incluso se tiene que caminar. ¿Cuántas personas te acompañaban? Cuatro. Eh, toda gente eh, muy cercana, mi esposa, mi yerno, mi hija y mi nieta. ¿Alrededor de qué hora ocurrió en Chile? Oh, entre ocho y media y nueve de la noche. Si, si se fallece una persona? Sí, lamentamos eso, un hombre joven. Yo, por mis convicciones, no puedo de ninguna manera emitir ninguna opinión de la que no tengo certeza pero lo lamento un ser humano, un hombre joven ¿era que manejaba el vehículo? si, sí, me han dicho de, de la ISUS y era el que la guiaba, falleció lamentablemente en lo que concierne usted, ¿cuántas lesiones sufrió Chivo? no, de esa de consideración, esa rotura de, del tobillo que como saben es de difícil recuperación porque está en una articulación pero nada, como hemos asumido otra cosa en la vida, eh, con interés vamos a asumir esto también. Sí. ¿Específicamente en qué lugar ocurre esto? Entre el cruce de Mirabel y la entrada de la organización Netalí 3 sí.